Hola, soy Arbe y traemos un nuevo tutorial Esta vez vamos a hacer una vela muy sencillita Seguramente la habréis visto por ahí Así de este estilo Yo para esta voy a utilizar flor que, que hemos cogido este verano Es flor que ya está seca, se llama siempre viva y son Estas flores la tenéis en amarillo La tenéis en rosa en blanco más cerradita más abierta diferentes y vamos a hacerla en este molde este molde pues nada es un tupper de casa que nos vale perfectamente lo que vamos a hacer es untarlo por dentro con aceite para bebés eh, prefiero utilizar este aceite ya que te deja un olorcito bastante rico Y también podéis utilizar Si queréis hacerlo más profesional Claro, sí eh, Podéis utilizar la lo que es la vaselina líquida También tenéis en el mercado eh, Desmoldeantes especiales para velas Ya en spray Pero bueno Para esta vela vale perfectamente El aceite para bebés Si no tenéis otro aceite Que sea mineral que o, por ejemplo, el de cocina no lo recomiendo No, no me gusta cómo queda después no, no es aconsejable O parafina líquida O aceite corporal Bien, lo que vamos a hacer es Bueno, ya he hecho previamente He preparado esta vela ¿Veis? Eh, bueno, era un tubo De una marca conocida De, de patatas fritas y para aquí ya no tiene base la he puesto en, en la bandeja he rellenado con parafina y después cuando estaba casi sólida la cera le he introducido la mecha eh, sí qué pasa eh, suele hacer una o oquedad eh, un rebaje ¿no? en el centro pues qué hacéis antes de que enfríe la cera le echáis un poquito más para alisarla vamos a utilizar parafina la tengo preparada como suelo hacerla o así en rústico, vamos a utilizar las dos porque va a hacer falta y bien vamos a empezar con esto le quitamos el cartón a la vela que hemos hecho anteriormente aquí tenemos la vela y ahora vamos a echarle, a untar el molde por dentro con aceite para bebés, ya sabéis tenéis vaselina líquida, si lo queréis hacer más profesio profesional otro tipo de aceites la, la hemos echado en un papelito de cocina y nada, untarlo si tenéis un pincelito, también os vale el pincel o la brocha para untar el interior del molde vamos a situar la vela centrada dentro del molde este molde es un poquito más grande Con lo que vamos a poner las flores Entre el molde y la vela Si tenéis para ayudaros otra cosita Yo en esta, la primera me, me entra perfectamente en los dedos Para, para empujar la, la flor Ahora, en el lado opuesto del molde para Que esté esto más equilibrado Le ponemos otra flor Aquí sí, ya le voy a utilizar la tijera Para empujar un poco la flor Siempre con cuidado de que no se os deshaga Y así vamos a ir rellenando Todo el contorno del, del molde Con flores pues, de diferentes colores Como más os guste así por todo el contorno bueno voy a aprovechar ahora para recordar bueno si os está gustando mis tutoriales si queréis aprender más sobre velas de las diferentes no las tradicionales pues ya sabéis suscribiros a mi canal activar la campanita y si os gusta pues darle un like al vídeo para mejorar los algoritmos Seguimos buscando florecitas para, para poner, de diferentes tamaños. Ya os digo, esto es a gusto de cada uno. Y a ver, ¿qué más os puedo explicar sobre esto? No tenéis que utilizar estas flores. Yo he utilizado flores siempre vida, vivas. Podéis utilizar popurrí, que podéis encontrar en centros comerciales. O grandes superficies También las encontraréis online Yo he aprovechado que teníamos estas plantas la, la siempre viva y, y nada, ha sido cortarlas y, y dejarlas secar solas Ya veis cómo he ido completando el contorno De nuestra vela Bien eh, Hemos puesto antes la, la cera a calentar La parafina no le hemos añadido colorante, si le añadís colorante no se van a ver bien las flores. Lo que sí estoy haciendo ahora es echarle esencia. He cogido una esencia de con aroma rosa y veis que estoy siendo eh, bastante generosa al... al verter la esencia. un chorrito, yo aquí va por gotas, pero que caiga un chorrito de esencia. Ahora con un palito de, de brocheta, pues voy a ayudar a diluir lo que es la esencia dentro de la parafina, así poco a poco. Además, eh, como he retirado el, la cera que estaba en al baño María. Estoy ayudándola a que vaya enfriando un poquito Para que nos quede mejor Cuando echemos la capa de, de cera dentro del molde Diluimos bien todo Simplemente removiendo eh, Las esencias Pues yo últimamente estoy cogiéndolas por vía online Porque estoy alguna que no encuentro aquí en las tiendas Pues me... Si sí, las encuentro online Eso ya es a gusto de cada uno Si tenéis una tienda de barrio Que tenga esencias No dudéis en comprarles a ellos Ya se ha diluido bien en la, la esencia Son es esencias especiales para velas ¿eh? Recordad, no vale echarle La colonia que tengáis en casa Eso no vale Ahora con cuidadito vamos a verter Al ser medio transparente el molde Pues veréis cómo va a ir cubriendo Las, las flores eh, lo, La ventaja que tiene este molde Que como ya tiene la vela interior No nos va a hacer la oquedad. Ha llegado al tope De la, de la otra vela, voy a Cubrirla levemente Y ahora Vamos a adornarla Bueno le estoy dando unos golpecitos Porque al ser eh, flor seca Y tener tantos pétalos Les queda un poquito de aire en medio Y queremos que eso No quede aire por el medio Queremos quitar esas burbujitas eh, parafina, ¿dónde comprarla? Bien, eh, tenéis eh, también eh, tiendas de manualidades, tiendas especializadas en velas, eh, casi todas tienen tienda online, si en vuestra ciudad, vuestro barrio tenéis una cerería, estupendo, Irle a, ir a comprar a ella. Ahora pues voy a adornar un poquito en un lado. Eh, lo que es la vela, la parte superior, un trocito, una media luna. Voy a decorar con, con una, alguna flor de estas, un poquito más pequeñas. Bueno, una cosa que no hemos tenido en cuenta y, y lo estáis viendo, se me cae la mecha. ¿Qué debería haber hecho? A dejarle la mecha cuando hice la vela más larga para poder so sujetarla arriba. Nada, no hay problema. Estaré atenta de que no se me caiga la, la mecha y listo Voy a aprovechar y ponerle las flores secas eh, Si queréis, no hace falta ponerles estas flores eh, en la parte superior Pero a mí me, me gusta eh, Se me acaba de caer otra vez la mecha Nada, eso es cuestión de paciencia De ir sujetándola y que vaya enfriando poquito a poco la, la parafina Ponemos más florecitas Bueno, si tenéis algún comentario O queréis eh, saber Algún tipo de vela especial eh, o, me, o queréis hacerme hacer una sugerencia De alguna vela que queráis que haga Ya sabéis los comentarios En los comentarios me podéis eh, Hacer preguntas eh, Dejarme ideas Para posibles velas Que queréis realizar y aún no sabéis Y yo os la puedo enseñar aquí para eso están los comentarios. Bueno, y en la descripción podéis encontrar eh, mi enlace al Facebook y mi enlace al Instagram. Para poder seguirme también. Ya he enfriado la vela. Ya la veis. Bueno, la luz refleja bastante, pero veis que está bastante completita. Se transparentan las flores. Y ahora simplemente tirar. ¿Veis? Ha salido sin ninguna dificultad. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Vamos a enrollar un poquito la, me la mecha como hago últimamente y dejar un tirabuzón. Un muellecito. Me parece más, más curiosa la mecha de esta manera. Me ha ayudado con el palito de pincho moruno. Y ya está. La tenéis más curiosita. Y podéis observar que se aprecian bien las, las flores que hay dentro de, la, de nuestra vela. Voy a repasar un poco los contornos. Eh, nada, un poquito de cera que haya quedado un poquito más superior que otra. Es igualarlo un poquito, ya veis con, con un cuchillito. Y aquí tenéis la vela. Espero que os haya gustado este tutorial. Y por supuesto, espero que sigáis mi canal. Muchas gracias por verme.